Y ahora llegó el momento de escuchar el proyecto de dos jóvenes emprendedores, Darío Nemchim y Ariel Linkowski, que son fundadores de Urbono, que armaron este emprendimiento con el objetivo de ofrecer un sistema de reciclaje urbano para residuos orgánicos para hogares, escuelas, oficinas y grandes generadores. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Juliana Esprea te habla. Hola Juliana, ¿cómo va todo? Bien, todo bien. Queríamos preguntarte, ¿cómo surgió la idea de este nuevo emprendimiento? Bueno, la idea empezó muy simple. Darío, que está acá trabajando a lo mío, quería hacer compost en su departamento y le parecía que los métodos que existen, lo que hay disponible era bastante complejo, requería de mucho trabajo, mucho mantenimiento para que las cosas salgan como deben salir. En un espacio pequeño parecía complejo. Entonces se puso a investigar, el hermano de él estudió agronomía y le dio algunos tips, sí. le dijo, bueno, por acá que en algunas partes del mundo se usan microorganismos para acelerar el proceso de, de reciclaje, sí. y bueno, viéndolo, vino, me lo comentó, nosotros somos amigos de toda la vida, estuvimos viéndolo y así desarrollamos lo que es el kit para reciclar en hogares, incluso en partes techadas. Claro, y ustedes utilizan el urbivo, para la gente que no conoce, ¿qué contiene el urbivo y para qué sirve? Bien. El urbigo es lo más importante del sistema. El urbigo es un polvo, en realidad lo que son, son escartes de industria molinera, cáscaras, semillas, acerrín, y eso está mezclado con microorganismos, que son fermentos. Uh -huh. los fermentos son los mismos que tienen la leche, la levadura la cerveza, el sí. queso, y lo que hacen es acelerar el proceso de reciclaje, en lugar de que la basura orgánica se pudra, lo que hacen es fermentarla. Claro, no se descompone sino que se fermenta. Claro, en realidad sí se descompone. Sí. Se descompone mucho más rápido Ajá. pero lo que no hace es pudrirse. Cuando la basura se pudre es porque hay unos microorganismos que lo que están haciendo justamente es que tenga mal olor y bueno eh, eso es lo que tiene también, que traiga bichos, enfermedades claro. y, y todo lo que queremos evitar. Claro, que sería el bueno los bichos no deseados y el olor, el mal olor también. Claro, exactamente. Con el uso del urbigo evitamos que haya mal olor y que hayan bichos y también lo que hacemos es que se acelere el proceso de reciclaje. Perfecto. ¿Y qué es lo que necesito yo y cómo, cómo empiezo a urbonar? Lo más importante, como te dije recién, es el urbivo, Nosotros igualmente lo que armamos es un kit que está compuesto por El Curvo, que es un compostador de mesada, sí. que es un cesto tapado, el urbivo, un compactador, y la bolsa urbono para jardines y para balcones. El proceso es muy simple. Todos los días tiras tus residuos orgánicos en el curvo, al final del día los compactás para sacar el aire y pones una medida de urbivo. Cerrás claro. sí. y nada más. Así de simple. Una vez que lo llenas sí. en alrededor de entre tres y cuatro semanas lo vas a estar llenando. Una vez que lo llenas tenés que vaciar el contenido, que son residuos fermentados, sí. en la tierra. Si tenés jardín, lo vacías en el jardín y lo tapas con tierra. Y si no tenés jardín, tenés un balcón o una terraza, agarras la bolsa que viene con el kit, que es una bolsa de friselina como las que te dan en los supermercados, eh, esas bien grandes. Uh -huh. Ahí pones una base de tierra, tirás el contenido del curvo, lo tapás con tierra y lo dejas reposar. Entre 30 y 60 días eh, lo abrís y tenés abono. ¿Qué tal Darío? Juan Roax te saluda. Ariel. Eh, Ariel, discúlpame, eh, están los dos está juntos. Eh, quería preguntarte, porque vos cuando hablas de, de, por ejemplo, de, de esta mezcla ¿no? que se prepara para después ser tirada sobre la tierra, ¿en ningún momento hay que humedecerla para ayudar el proceso? No, no hay que humedecerla. Este proceso, que les comento, es un proceso anaeróbico. Sí, lo hacemos en un recipiente cerrado. Vos ahí tirás todos tus residuos que generalmente ya están húmedos, y tiras el urbivo, que sirve como material seco, vas a tener después como un resultado residuos fermentados que van a estar húmedos. Claro. Y después, ya cuando lo mezclas en la tierra, ese esa mezcla de residuos fermentados se va a estabilizar y va a empezar a convertirse en abono. No hay que mantenerlos, no tienen ningún mantenimiento, más que tirar la basura y después vaciar el contenido en la bolsa o en la tierra. Muy fácil. ¿Y dónde puedo, dónde podemos conseguir eh, el kit? ¿Y cuál es el costo? Bien, el kit hoy lo vendemos online en nuestra web o en nuestra red social que es urbano.com o facebook.com barra ar Perfecto. Ahí está nuestra tienda, envíos en todo el país, de hecho tenemos una promo de envío gratis y el kit tiene un costo de $449 pesos. Perfecto. Y para terminar, eh, ¿cuáles son sus próximos, sus próximos proyectos, Ariel? Bueno, actualmente estamos ya trabajando en lo que son grandes generadores, que son todas las industrias, barrios privados y cerrados, shoppings, galerías, restaurantes, hoteles, cuatro o cinco estrellas, que generen más de una tonelada de residuos por mes. Tenemos ya un sistema para reciclar los residuos orgánicos de los grandes generadores, que son con composteras grandes y sí. siempre usando el urbivo Y también ahora armamos un proyecto que se llama Metro Cuadrado Verde, que es para implementar en oficinas, que es también para hacer compostaje eh, en oficinas que si bien no van a tener residuos orgánicos por una tonelada porque se genera poco en una oficina, más que nada se genera papel, eh, podemos hacer el reciclaje de los orgánicos de las oficinas también. Perfecto. Bueno, muchas gracias Ariel por tu tiempo. Bueno, bueno, gracias a ustedes por, por comunicarse y nada, espero que todos empezamos a urbonar. Por supuesto que sí. Así que ya saben, si tienen alguna duda se pueden comunicar con los chicos a través de su fanpage en Facebook, como dijo eh, facebook.com barra urbonoar o por mail a hola.urbono.com.